Adivina quién llegó. Jaja. Ja. Stay, este, ¿ok? Altura. Ja. Esto es de altura. Ja. Una mujer de cobertura. Okay. Me tira al DM y tú sabes ya me curo. Un movimiento bien. Me mueve la cintura Hey Y yo estoy puesto pa' ti Bailamos, perreamos, jangeamos Baby, ya tú sabes, vacilamos, vacilamos Pero nunca nos enamoramos Porque ya sabes, baby Que lo nuestro no tiene fin, no, ¿ok? Tiene fin y yo estoy puesto pa ti, tú me encantaste, tu labios baby me mojaste, cada que estoy contigo mami me transporto a Marte, Marte, pero no puedo amarte, Marte, pero no puedo amarte, y quédate conmigo, podemos llegar a ser más que amigos, nos vemos por aquí, y salimos por allá, flow natural, y no te vayas a enamorar, porque si te enamoras, Ahora, Baby esto va a acabar Va a expirar Y todo llega a su final Esto es un cuento Sin final feliz Hey Pero no me mire así Porque yo te lo dije Mami te lo advertí Ok ¿Y tú quisiste así? Esto es de altura Una mujer de cobertura Me tira al DM Y tú sabes ya me curo Un movimiento bien cabrón Que me mueve la cintura Hey y yo estoy puesto pa' ti Bailamos, perriamos, hallamos, baby Ya tú sabes, vacilamos, vacilamos Pero nunca nos enamoramos Porque ya sabes, baby, que lo nuestro no tiene fin, ok, okay, okay Y yo okay. estoy puesto pa' ti <risa> <risa> Ok, dímelo, Jime. Ya tú sabes que andamos rompiendo Y él, el productor más duro ahora mismo Ok Other production.